Necesito de ti Sueño quiero salir No me quiero de ti. Voy a luchar y deseo vivir Hoy oh, oh, oh, oh. Hoy ya no quiero llorar Hoy quiero reír Y volver a soñar Duele ver niños sin. ¡Villa, ¡Villa, ¡Es la voz! la la la me duele que sufran. Me no gustó que un burro quiera pagar sus sueños. Exijo libertad. No más oscuridad. No más oscuridad. Sí, Venezuela es el país que yo más quiero